Buenos días, mi nombre es Estefanía Pérez, eh, represento a la empresa proveedora de los Centauros. Eh, la participación en este evento me pareció de, mu de mucha importancia porque nos congrega nosotros como comerciantes a, a la sensibiliz sensibilización de pro de del uso de productos biodegradables. Me parece que el proyecto que están... Eh, eh, arrancando o trabajando en este momento es muy pertinente para el contexto nacional y, y sobre todo para el contexto mundial. Desde la eh, parte comercial de Provera los Centauros cuentan con todo nuestro apoyo, desde ya estamos incentivando el consumo responsable desde nuestras líneas de, de productos eh, que ofrecemos como tal a la, a la población y pues estamos muy a la expectativa de que esos proyectos logren eh, el alcance que merece y, y, y necesita la región. Muchísimas gracias por la invitación y estaremos muy atentos a una nueva participación.